Bien, buenas tardes, soy Alfonso Gutiérrez, como ha dicho Sara, de la Universidad de Valladolid y para continuar con este webinar me voy a referir, como ella ha hecho, a la educación en la sociedad actual, la educación en la era de la participación, de tecnologías, de lenguajes, de, de medios, convergencia, de modelos de educación y convergencia, en definitiva, de, de casi todo que pueda ser digitalizado y de alguna forma compartido en el ciberespacio. Bien, eh, voy a utilizar una presentación que espero podáis pueda compartir con, con vosotros. No sé si se ve la, la presentación, si alguien me puede decir si se ve. Sara. Sara. No se ve la presentación. Bien, voy a intentar compartir todo el escritorio y si no, ahora sí supongo que se verá la presentación. Perdona, hace un segundito. ¿no? Por alguien, por favor, en el chat me decís si se ve la presentación, por saber si la puedo utilizar o no. Bueno, en cualquier caso, parece que sí. Bueno, sería referirme, a ahora se ha recibido la educación en general, yo me referiría más a lo que sería la, la educación mediática no deja de ser eh, una parte de, de la educación ahí ya no sé lo que se ve pero bueno la educación mediática en la era de la convergencia es decir la educación relacionada con los medios y habría que planteárselo primero si hay alguna educación que hoy día no esté relacionada con los medios en esta sociedad donde vivimos, multipantalla, multimedia, estamos sometidos a un montón de impactos sensoriales que percibimos a la vez, pero que no todos pasan por los filtros de la, de la razón. Eh, casi podría apostar que todo lo que estáis atendiendo a esta videoconferencia, si os suena el móvil, tenéis un WhatsApp, atendéis eh, a la vez. Eh, no sé si llegáis al extremo que, que llego yo de tener aquí a Jokovic eh, en directo en la caja mágica, o tenéis dos o tres pantallas o el navegador abierto por un sitio y haciendo un documento al mismo tiempo, estemos en una sociedad sometido a muchos y diversos impactos. En una sociedad, como decimos, multipantalla, donde la mayor parte de la información la recibimos a través del cristal líquido o del móvil o del ordenador o de la televisión. En esta sociedad, como digo, no solo la mayor parte de la información la recibimos a través de la pantalla, sino que también la mayor parte de nuestra comunicación es mediada. Se hace a través de un medio que puede ser eh, el móvil, el teléfono tradicional, programas como Skype o programas de este tipo. Estamos en una sociedad donde los nuevos medios condicionan decisivamente nuestras nuevas formas de relacionarnos con los demás, nuestras nuevas formas de comunicarnos. Estamos en una sociedad, como digo, donde los tradicionales medios de comunicación, como serían la telemática, asociadas al, al teléfono ese que iba con un cable hasta la pared, bueno, todavía lo tenemos. Los medios audiovisuales, eh, representados por la televisión como principal exponente, y la informática, con el ordenador, estas tres eh, tendencias tecnológicas se han venido a unir en lo que llamamos multimedia. Hay una convergencia, unos nuevos medios... Y eh, esa convergencia se ha producido sobre todo en, en el ciberespacio, a través de la digitalización de la información, se mezclan los lenguajes, eh, las industrias elaboran dispositivos que ya no sabemos si son una cámara de fotos, un teléfono, eh, un dispositivo para consultar esta, para seguir este webinar, para consultar cualquier dirección que demos aquí de internet o para capturar pantalla y enviarla a su vez por las redes sociales a otras personas. Estamos en una sociedad donde a la convergencia tecnológica se une también la convergencia, como decía, de modelos de educación. Antes parece que la educación se recibía en las escuelas, la educación formal, pero como ha apuntado Sara, eh, ahora mismo tal vez no haya que ir a la universidad para adquirir los conocimientos que antes se daban en la universidad. Ahora... A lo mejor interesa más eh, ir a la universidad para conseguir un título, eso va a ser inevitable por una temporada, pero un título que te capacite profesionalmente para ejercer, me refiero. Pero eh, no sé si se ha quitado, es que no sé lo que está viendo, lo que estáis viendo. Perdonad. Decía que eh, hay muchos cursos MOOC, hay muchos eh, Cursos eh, que no te capacitan. Bueno, sí te capacitan, pero no te dan el título que te capacita para ejercer como profesional. Eh, estos modelos de educación se mezclan en lo que podríamos llamar hoy día o convergen en lo que se conoce como educación ubicua. Educación en cualquier momento, en cualquier lugar, a lo largo de toda tu vida. Entonces, la educación no formal a través de MOOCs está adquiriendo gran importancia y la educación informal, que ha sido siempre inevitable, aumenta decisivamente ahora precisamente porque hay muchas más eh, fuentes de información y, por lo tanto, de influencia. Otra, otra convergencia de la que podríamos hablar sería la convergencia eh, de lo que se entendía antes por educación mediática, con la convergencia de lo que se entendía antes por tecnología educativa o lo que tradicionalmente se había denominado como enseñar con los medios, tecnología educativa y aquí tenemos eh, la imagen que nos enseñaba antes Sara donde las tecnologías se utilizan como recursos para implantar los conocimientos en los, en los cerebros de, de los alumnos. y lo que se conocía como educar acerca de. Esto sería enseñar con los medios y esto sería enseñar o educar acerca de los medios, para la comprensión de los medios, para vivir en la sociedad de la información y saber interpretar las diferentes fuentes que se, que se reciben de información. Otro tipo de convergencia eh, que podríamos... Eh, hablar que podríamos definir aparte de esta nueva integración curricular que comprenda tanto la educación mediática como la tecnología educativa, tanto el educar con o enseñar con los medios como el educar para o educar acerca de los medios. Otra convergencia sería la de las alfabetizaciones. Hemos oído hablar de la educación mediática, de la educación visual, la alfabetización verbal, numérica, emocional, audiovisual, musical... Eh, en el fondo, desde la división tradicional de las ciencias, cada profesional de la educación, de la enseñanza ha tratado de arrimar a las sus jardinas y, y de lo que ha tratado de hacer es eh, decir que lo suyo es lo más importante y el músico defiende a capa y espada la alfabetización musical y el matemático defiende a capa y espada la alfabetización matemática y eso lo que está haciendo es generar múltiples alfabetizaciones que se modifican dependiendo de la necesidad de cada época y ahí que hablemos ahora tanto de la alfabetización digital o, o alfabetización para trabajar en las redes sociales alfabetización. bien, se están creando múltiples alfabetizaciones que no solo no eh, convergen ni se ayudan entre sí sino que se disputan el reducido espacio y tiempo que corresponde al currículo de la enseñanza obligatoria entonces eh, en mi propuesta habría que hablar de una nueva alfabetización una alfabetización múltiple que comprenda todas esas alfabetizaciones y que por supuesto y que por supuesto no se limite a lo que ha sido la alfabetización eh, reducida a la, a la lectoescritura, la alfabetización verbal que ha sido la predominante en las instituciones de la educación formal hasta el momento. Nos plantearíamos esta nueva convergencia de intenciones y acciones entre los distintos agentes educativos, Podríamos aspirar a que la política educativa esté de acuerdo con eh, Por, los medios, eh, con la política de los medios de comunicación medios en cuanto a la transmisión de, de la valores, con la, la, la labor de la, de la, de la escuela, con la función de las familias. Podríamos eh, unir sinergias, convergencias de distintos agentes educativos para esta educación, alfabetización múltiple, que incorporea una gran dimensión de, de mediática y digital, como vamos a ver, a continuación, dada la importancia de los medios y de la sociedad digital en la que estamos. Esta nueva alfabetización, como digo, hoy día tiene que ser mediática y, y como hemos visto también el ejemplo que nos ponía Sara del Fraile, cuando se generaliza la, la letra impresa, evidentemente la alfabetización tiene que ocuparse de que los individuos puedan acceder al conocimiento a través de los libros a los que no estaban acostumbrados con anterioridad si ahora lo que triunfa lo que más se usa para difundir la información y facilitar el, el conocimiento a través de esa información son los medios digitales habrá que hablar de alguna forma de alfabetización mediática o alfabetización digital o alfabetización que te permita leer no solo el texto impreso en un soporte eh, similar al libro sino que te permita adquirir el conocimiento a partir de los múltiples medios eh, por los que se puede recibir hoy día la información. Esa información en la mayor parte de los casos se presenta digitalizada, lo que permite la convergencia de lenguajes y, y la distribución masiva y viral. Por lo tanto, podemos eh, añadir el adjetivo de digital también a esta nueva alfabetización que proponemos. Si estamos diciendo que ya no es solo alfabetización eh, de texto, de lectoescritura sino que sería eh, texto, imagen, sonido, animación podríamos hablar de alfabetización multimodal y una característica que no podemos olvidar es que eh, que sea mediática digital, multimodal o que sea vieja alfabetización solo verbal, lo más importante es que sea una alfabetización crítica, una alfabetización que sea en el sentido que decía la UNESCO que le sirva al individuo sea funcional que le sirva en el individuo para funcionar en el entorno al en que le ha tocado vivir. Si este entorno de la sociedad del siglo XXI es un entorno digital, es un entorno de, de redes, de ciberespacio, la cualquier alfabetización que demos a un individuo que tenga que vivir en esta época le tiene que capacitar para vivir esa sociedad, no simplemente que sea lo que se entendía antes de la lectoescritura como la traducción mecánica de un texto, a unos sonidos, unas palabras, pero que no le, le servían al individuo para adquirir eh, conocimiento ni para moverse libre y responsablemente por la sociedad de su época, sino simplemente para palabrear o, o deletrear. Bien, esta nueva alfabetización o multialfabetización, alfabetización múltiple, Resumiendo las características, podremos decir que tiene que ser continua, ya no se puede decir que la alfabetización es algo propio de la escuela y luego ya sales preparado para vivir, porque eh, ahora se habla mucho del lifelong learning y se necesita continua actualización de saberes, no solo desde el punto de vista profesional, sino personal, para saber en, en qué mundo estamos y saber manejarse. Eh, tiene que partir de lo local, conocer el mundo local en el que te mueves y atender las necesidades de este mundo pero sin olvidar el mundo global que permiten crear las nuevas redes de comunicación y el mundo global que ojalá consiguiésemos eh, anulando las barreras físicas una alfabetización que como el aprendizaje tiene que ser significativa pues esté centrada en los intereses del alumno y de su entorno una alfabetización educación situada también se se ha dicho y si Sara ha dicho en la sesión anterior, en, en el espacio anterior, que eh, la web 2.0 nos permite ser ya no solo receptores de información sino también creadores, tenemos que procurar a nuestros eh, ciudadanos una alfabetización crítica y creativa, ¿no? que no solo, no solo sea reproductora, que no se centre como la educación mediática hasta finales del siglo pasado que se centraba, que se centraba en la recepción crítica, sino que aborde también la capacidad de crear y que eh, enseñe, prepare a los individuos para ser creadores en un mundo de redes, en un mundo donde la participación democrática no se reduce a los espacios reales, sino que se prolonga más allá a lo largo de los espacios virtuales a través de las redes sociales. Otra característica de esta nueva multialfabetización, que ha quedado antes apuntada al hablar de la convergencia de de acciones educativas, sería eh, la implicación de todos los agentes educativos que hoy día podemos decir que los más importantes serían, no sé en qué orden, cada uno que los ponga en el orden que quiera, pero estarían la familia o el entorno cercano, la escuela y los medios. O los medios, la escuela y el entorno cercano. O la escuela, el entorno cercano y los medios. En la sociedad 2.0, en esa sociedad a la que se refiere Jenkins de la participación, evidentemente eh, en esa cultura, si pretendemos defender eh, un ciberespacio con la característica democrática que pretendemos dar a nuestras eh, sociedades reales, tiene que ser colaborativa y participativa. La educación hoy día no tiene sentido si se centra en el desarrollo personal del alumno, aparte de que es imposible si no se le considera a este como parte de una sociedad. Eh, hemos dicho que se han producido cambios significativos en nuestra sociedad y por eso se necesita una nueva educación pero evidentemente esta educación tiene que ser flexible y capaz de adaptarse a los nuevos cambios. Tiene que ser una educación abierta a continuas innovaciones porque si, si nos estancamos en esta nueva etapa no tiene sentido que defendamos la necesidad de cambio para pasar de la anterior a esta la alfabetización, precisamente por el nombre que, que le hemos dado de multi no puede quedar reducida a una disciplina que se traduce al final en un libro de texto que se incorpora a los estudios obligatorios de cualquier carrera o de la educación básica eh, cada vez tiene más, menos sentido mantener la tradicional división de ciencias que eh, yo creo que en la actualidad responde más a los intereses de los distintos lobbies o grupos de poder o entornos académicos que tratan de conquistar espacios en las universidades, en los institutos responde más a eso, digo, que a la formación necesaria para vivir hoy día en la era del mashup, de la reutilización, de la convergencia de los problemas de autoría, de un mundo en el que se mezcla la información, un mundo en el que se mezclan las distintas eh, disciplinas y un mundo en definitiva en el que no necesitas saber a qué tema corresponde qué. Esta multialfabetización yo diría que tendría que buscar el difícil equilibrio e integrar los distintos eh, aspectos que señalamos a continuación, como puede ser eh, siempre se ha dicho en la educación eh, mediática sobre todo y en cualquier tipo de educación que tendría que combinarse la teoría con la práctica hay que buscar el, el equilibrio también entre la necesaria reflexión y no solo la acción, ha habido eh, tendencias pedagógicas muy novedosas que decían que se aprende haciendo pero evidentemente el aprendizaje requiere reflexión y no tiene sentido tener a los niños jugando todo el día si luego eso no genera aprendizaje y el aprendizaje supone también reflexión tampoco tiene sentido eh, tratar de que reflexionando sobre la lectura de un libro sin moverse unos niños pequeños lleguen al conocimiento porque se aprende mejor con la acción al referirnos a, a la alfabetización básica necesaria hoy día como multimodal y multimedia, estábamos hablando también de un equilibrio y una integración del lenguaje verbal y el lenguaje audiovisual. Se ha centrado la alfabetización hasta la actualidad, yo diría, se ha centrado en el lenguaje verbal y todo el mundo entiende que leer y escribir se refiere solo al, al lenguaje verbal. Textos, letras sobre un papel o letras sobre una pantalla, me da lo mismo, pero al fin y al cabo, lenguaje verbal. Y es habitual encontrar a, a los individuos estos que, en mi opinión, falsamente se denominan nativos digitales, siguiendo la terminología de Prensky, pero que en realidad no sabrían expresarse con imágenes, no sabrían escribir eh, un cómic o un guión audiovisual o expresar, expresar con una secuencia de imágenes un acontecimiento que sí sabrían expresar muy bien con una redacción, en un escrito, con, con lenguaje verbal. Habría que es, también encontrar el equilibrio de, del aprendizaje de desarrollo individual y el desarrollo individual con vistas a la participación en una sociedad democrática y es inevitable, es inevitable que el aprendizaje no se reduzca, como hemos dicho antes, cuando hemos hablado de educación ubicua o de enseñanza ubicua, el aprendizaje no se reduzca a tener que, estado, tener que estar en un sitio, en un lugar a determinada hora lo que es el aprendizaje presencial, ¿no? sino que inevitablemente se mezcla con el virtual y el, hoy día la mayoría incluso de las instituciones de enseñanza presencial utilizan sus plataformas para facilitar ese aprendizaje presencial y de alguna forma están mezclando, la están virtualizando parte de su acción educativa y los alumnos parte de, de su aprendizaje. Y en un mundo como en el que estamos no podemos olvidar una característica que es de la educación, de la alfabetización y tendría que ser de cualquier modo de vida con, con un futuro en nuestra sociedad multicultural, que es eh, buscar la integración de las distintas culturas y llegar a una sociedad donde no sea posible, por ejemplo, lo que está ocurriendo eh, con los refugiados en, en Europa. Eso, aparte de, de lo que pueda repugnarnos al ver las noticias, nos tiene que hacer reflexionar que tal vez sea fruto de una educación básica inadecuada que permite posturas xenófobas que no tendrían que ser admisibles si nos hubiésemos planteado una educación para una sociedad plural. Y por último, y no menos importante, como dirían en la expresión inglesa, de last but not least, hay que recordar que la alfabetización, la educación, es un derecho de todos. Porque estamos hablando de la ubicuidad de los medios de comunicación, de que todo el mundo tiene acceso a la información, y es porque estamos pensando simplemente en el mundo en el que movemos, nos movemos nosotros, que es una sociedad occidental, con todo lujo de, de dispositivos y de medios, como en el que estamos, todo el que está asistiendo a esta videoconferencia, ya es un, o, o webinar o seminario, ya es un privilegiado, en el sentido de que tiene acceso a esto. Cuando se habla de ubicuidad de los medios, de que están en todos los sitios, de que yo siempre eh, recuerdo que hay casi dos terceras partes de la humanidad que todavía no tienen acceso a la luz eléctrica, y eso nos tiene que hacer pensar en la universalidad, universalidad del derecho a la educación. Bien, todas estas características eh, obedecen a las nuevas formas, a la nueva facultación necesaria para estas nuevas formas de consumo mediático de multipantalla. He empezado diciendo, he empezado con un montón de pantallas, con mezcla, con multitud de, de impactos sensoriales, y es así, es así como en la mayor parte de los casos se percibe la, la información hoy día. Entonces, con el consumo mediático en, en diversas pantallas, en multipantalla, implica una nueva alfabetización e implica también eh, unas nuevas formas de aprendizaje. Nuevas destrezas, vamos a señalar dos que indica Henry Jenkins, eh, que serían la navegación transmedia y por otra parte eh, la multitarea o, o el ser capaz de pasar de una tarea a otra la navegación eh, hoy día como decía antes al empezar mucha gente que está viendo un programa de la televisión se levanta a por la segunda pantalla porque no se ha dado cuenta de cogerla al sentarse y se levanta por su tablet o por su móvil para al mismo tiempo estar haciendo otra cosa o la misma porque los productores de televisión de lo que se ocupan ahora es de que aparte de tenerte captado por la pantalla 1 que entres también en sus redes sociales para tenerte captado también por la pantalla 2 y entonces que participen en los chats que ellos organizan con las eh, sesiones a través de redes sociales para comentar la película, el programa deportivo, lo que cualquier cosa que se esté emitiendo en ese momento. Bien, ahí, si habéis oído hablar de la narrativa transmediática o transmedia, hay ya muchos productos diseñados para eh, varios medios. Entonces, esta destreza cada vez más necesaria que llamamos eh, de Transmedia Navigation, sería la capacidad para seguir a una historia o una serie, una información, a través de múltiples medios, en Internet, en la televisión, en cómic, en lecturas, y evidentemente asociado a eso, y a todo el merchandising, que fueses capaz también de comprar los productos asociados a ese producto mediático. La otra habilidad que había que desarrollar es la multitarea. Antes he dicho que solemos estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y mientras estoy hablando, pues ahí veo en la tele que ya ha terminado Jokovic, que ha ganado, este me están entrando mensajes por el móvil, supongo que sea de mis compañeros aquí de del webinar Estamos haciendo siempre varias cosas, pero y esto nos lo han dicho nuestros mayores, al final no te enteras de nada, estás haciendo muchas cosas a la, a la vez, pero no centras la atención. Entonces, la, la destreza esta, como la define Henry Jenkins de multitarea, no es tanto la capacidad de hacer varias cosas al mismo sitio, a la, a la vez, en el mismo sitio, y enterarte de todas, sino la capacidad, como, como dice aquí, de estar haciendo varias cosas, porque hoy día es prácticamente inevitable, y ser capaz de prestar, enfocar tu atención a la que más necesites. Porque lo que no hay que olvidar tampoco, como decíamos antes, es que eh, hay que profundizar, reflexionar, centrar la atención en algo que quieres aprender y tienes que ser capaz hoy día de hacer eso al mismo tiempo que estás recibiendo otros impactos. Recordad lo que decía Nicholas Carr en el famoso artículo de... Is, uh, is Google making us stupid? Nos está haciendo Google cada vez más tontos. Y se queja este hombre, yo creo que con razón, aunque al final se exagera como siempre, se queja de que hoy día no profundizamos en la información, sino que Internet o Google lo que nos facilite es surfear. Surfear por la información, pero en realidad no profundizar sobre nada, sino tocar muchos palos, pero eh, no centrarnos en ninguno. Bien, con esta destreza sería la capacidad de profundizar y centrarse sobre uno de los múltiples contactos que estemos recibiendo o sobre una de las múltiples tareas que estemos llevando a cabo. Y termino haciendo referencia a la que yo considero, independientemente de sus otras características, la principal característica de la, la educación mediática. A ver si se no funciona el, el vídeo en esta pantalla. Bueno, que sería la educación crítica. La principal característica es que sea crítica para que no nos pase lo que a Confucio. Que eh, la tecnología no centre en la atención y no nos quedemos centrados en la tecnología, aprendiendo a utilizar la tecnología, sin pensar cuál es la finalidad que damos a la tecnología en nuestra sociedad, cuál es la finalidad que damos a la tecnología en nuestra educación y, al fin y al cabo, pensar que la tecnología no es más que un medio que nos lleva al fin de educar para transformar la sociedad. Y por mi parte nada más, si queréis hay un vídeo explicado en, en internet con esta misma presentación que si ponéis educación mediática en la era de la convergencia, si alguno lo quiere seguir pues se vería ahí que está más o menos explicada esta bien y con esto termino, no sé qué pantalla está viendo cada uno aquí